Vamos a ir y venir entre la radio, la gráfica, lo audiovisual y las redes, con reflexiones y acciones. Apostamos a tomar las redes y convertirnos en espacios de construcción libre y colaborativa. Venimos de nuestro cuarto encuentro analizando las características y desafíos de las redes sociales, además de abordar aquellas que permiten circular contenido público. En este encuentro, complemento y continuidad del anterior, desarrollaremos una estrategia general para el manejo de redes. Además, nos adentraremos en las aplicaciones de mensajería instantánea para conocer opciones y usos posibles. En nuestro encuentro anterior abordamos las decisiones de base del trabajo en redes que deben ser tomadas colectivamente. Si hubiéramos acordado que la incorporación de estas redes a nuestro cotidiano es positivo y necesario, es importante diseñar una estrategia general para trabajarla. Veamos algunos pasos ordenados para diseñar ese abordaje. 1. Análisis de la situación inicial de la organización o proyecto. Esto se divide en dos partes. Por un lado, analizar qué usos hemos hecho previamente de las redes, si ya existían. Por otro lado, debemos considerar nuestra capacidad operativa, qué personas y en qué tiempos podrían sostener ese espacio y lo que es muy importante, durante cuánto tiempo. Entonces, una vez planteados nuestros objetivos concretos en relación a cada red, debemos preguntarnos ¿Cuáles son nuestras desventajas para transmitir lo que buscamos? ¿Cuáles son nuestros potenciales para lograrlo? 2. Definir un público objetivo. ¿Pero qué es un público objetivo? Nos referimos aquí a poder caracterizar al grupo de personas a quienes les interesa o interactúan con nuestra organización o proyecto. Se define por una serie de características sociodemográficas como país de residencia, región, edades, nivel de educación, a qué otro tipo de proyectos y consumos adhieren. En el caso que nuestro proyecto involucre la venta de productos debemos también considerar las posibilidades económicas de nuestro público. También es fundamental conocer qué tipo de interacciones tienen con esta red particular qué frecuencia, si escriben, publican y demás. Definición de los canales de comunicación o las redes en las que publicar. Como vimos en la definición, generalmente las personas usan los medios sociales para descubrir, compartir y conectarse con su comunidad y personas afines. Entonces, partiendo de la definición de nuestro público, buscaremos participar en aquellas redes que son habituales a quienes queremos llegar. Esto nos permite compartir formatos comunes y cumplir con menores recursos nuestros objetivos. Planificación estratégica de un tiempo de trabajo en las redes. De acuerdo a nuestro análisis de los recursos y tiempos que tenemos disponibles, es importante planificar tramos de tiempo y tipo de publicaciones para poder generar variedad y no depender del día a día o de los emergentes. Es fundamental que desarrollemos una planificación que podamos cumplir. Como dijimos, en redes es importante mantener una constancia. Por eso no buscamos publicar cinco posteos por día y luego una semana sin intervenir, sino que planificamos estas publicaciones de manera distribuida. Para hacer esta planificación definimos 1. Los tipos de contenido, imágenes, videos, placas o texto que vayamos a usar. 2. Formato para ese contenido, historia, posteo, reel... 3. Frecuencia de publicaciones de este contenido. Visión y evaluación de la evolución y resultados. Sabemos por nuestro cotidiano que evaluar un proceso es nuestra manera de decidir acciones futuras. En este caso, nos permitirá conocer qué tipo de contenido tiene mayor llegada y podemos reforzarlo y qué otros no tienen tanto resultado o incluso nos aleja de nuestro público definido. Para esto, es fundamental definir indicaciones claves. ¿Qué miraremos para poder comparar a lo largo del tiempo? Por ejemplo, cantidad de seguidores, quienes quitan la suscripción, cantidad de me gusta, retweets, menciones, comentarios positivos y negativos, entre otros. Es importante también que quienes tienen a cargo las redes piensen cómo transmitir estos datos al resto de la organización, tal vez quincenalmente o mensualmente, para que entre todos se puedan tomar decisiones y acompañar el trabajo de quien está en el cotidiano de las redes. En nuestro encuentro anterior definimos y comentamos algunas redes sociales abiertas que buscan la creación de comunidad. Vamos a meternos de lleno, entonces, en los sistemas de mensajería que permiten a nuestras organizaciones acercar información de modo direccionado y personal. Veremos cuáles tenemos a disposición y cuáles son sus características, y límites y potencias. También vamos a ver la importancia de contar con una página propia en la web y de algunas sugerencias en relación a esta herramienta como espacio institucional. Comenzamos entonces a recorrer las aplicaciones llamadas de mensajería y que utilizan la conexión a la red para funcionar puenteando de alguna manera las líneas telefónicas y su red. Whatsapp es una de estas aplicaciones propia de los teléfonos smartphones que también pertenece a la empresa Meta, al igual que Facebook e Instagram. Es la aplicación de mensajería que más personas usuarias consiguió desde su creación en el año 2009 a través de WhatsApp pueden enviarse mensajes persona a persona, en formato de texto, videos, imágenes, documentos y audios. En los últimos años se incorporaron videollamadas y el uso de animaciones GIF y stickers. Como ventajas de esta aplicación, tenemos la masividad de esta herramienta. También contamos con la velocidad de llegada del contenido, aunque esto es compartido también con Telegram. Otra opción que puede servirnos para comunicar elementos de la organización es usar los estados e incluso la descripción del perfil. Como aspectos de desventaja tenemos la saturación de uso que las personas usuarias tenemos en relación a las aplicaciones de mensajería. Por otra parte, si armamos un grupo de personas con un solo administrador, esto hace públicos los números telefónicos y genera muchos problemas de privacidad. Por último, recomendamos que el teléfono desde el cual se hagan las comunicaciones de nuestra organización sea un número diferente al de una persona. Para esto, podemos aprovechar la posibilidad de colocar dos chips en algunos aparatos smartphone. En términos de organización, dentro de esta aplicación, una buena opción para comunicar por mensajería es utilizar las listas de difusión. En este caso cada persona recibirá el mensaje como si fuera personal, lo cual le resta formalidad al mensaje, solo podrá contestar al emisor de la lista y no sabrá quiénes más reciben el mensaje. Una desventaja en este tipo de difusiones es que solo recibirán el mensaje quienes tengan agendado en su teléfono el número desde el cual se envía. Esto limita bastante el alcance, además de que resulta complicado verificar quiénes lo recibieron efectivamente. Telegram, mensajes libres para usuarios y usuarias libres Telegram es una plataforma de mensajería y llamadas de voz que a diferencia de WhatsApp es de código abierto al menos en una parte de la estructura de red lo que permite mejores resultados para las personas interesadas en la privacidad La aplicación está enfocada en la mensajería instantánea, el envío de varios archivos y la comunicación en masa con funcionalidades similares a las que describimos para WhatsApp en este espacio de formación pensado para organizaciones, nos vamos a centrar en dos puntos que son superadores de la aplicación anterior, los canales de difusión y el servicio de streaming en directo. ¿Qué es un canal de difusión? Es un espacio dentro de Telegram creado para difundir contenido a un público cuyo nombre identifica el contenido de la difusión. Por ejemplo, podemos tener un canal que tenga el nombre de nuestra sala cultural y en ese canal difundir todo lo que hacemos en la sala. Quienes estén suscriptos al canal recibirán los mensajes que enviemos desde la sala sin necesidad de tener que agendar ningún número. Podemos tener varios canales, por ejemplo, uno de actividades artísticas, otro de talleres, otro de noticias. Y las personas interesadas se pueden sumar a los canales que quieran según sus intereses. Streaming en directo. Telegram posee además un sistema de stream en directo con la posibilidad de hacer una transmisión en vivo para compartir a quienes se sumaron a nuestro canal. Con ello podemos realizar un vivo de Telegram convirtiendo el canal en una estación de televisión. Para streaming nos encontramos en el octavo video de este ciclo formativo. Enfocamos este taller en el uso de redes sociales y de herramientas que puedan preparar contenidos para ellas. Sin embargo, no queremos dejar pasar una sugerencia para las organizaciones, no dejar todo en manos de las redes. Si bien las redes sociales y los sistemas de mensajería hoy representan una gran porción en el modo en que las personas reciben la invitación a un taller o a un evento de nuestra organización, consideramos muy importante contar con una web institucional que organice el contenido y que no dependa de los constantes cambios de términos y condiciones de los sistemas que nombramos. No vamos a ver aquí cómo hacer una web, pero sí algunas ventajas y consideraciones. Las redes sociales son generalmente más caóticas e instantáneas, mientras que la web organiza información institucional. Al ser un contenido con un dominio específico, registrado, podemos tener certeza de la representación de la organización, en casos como el pago de un taller o de una entrada, es más seguro el enlace en la web propia que en una red social que puede ser una copia sin que lo sepamos. En un sitio web tenemos bastante control sobre el contenido, mientras que las redes bajan u ocultan contenido conforme a términos y condiciones que no podemos controlar. En cada encuentro, hemos pensado sobre la seguridad y privacidad de nuestros datos, así como las posibilidades de circulación de nuestros contenidos en los espacios públicos digitales. ¿Qué hacen las empresas con nuestros datos? ¿Cómo los procesan? ¿A dónde los llevan? ¿O qué definen, en función de la información que les demos? Forman parte de los grandes cuestionamientos de este tiempo en torno a nuestro derecho a la privacidad en Internet. Como decíamos anteriormente, como equipo apostamos a priorizar el uso de tecnologías libres, tanto de sistemas operativos como de software, luchar contra la obsolescencia programada, utilizar licencias de libre uso, etc. Todo esto es posible, aunque uno de los lugares más difíciles sea reestructurar y liberar el espacio de las redes. La mayoría de las redes más utilizadas forman parte de un conjunto de plataformas basadas en un sistema súper concentrado y cerrado que se autorreferencia y alimenta constantemente. De las alternativas existentes, muchas tienen una comunidad de usuarios y usuarias proporcionalmente pequeña. Solemos escuchar expresiones tales como, es que no hay nadie ahí, la gente está en Twitter o en Instagram. Ahora bien, si no comenzamos a habitar otros espacios tecnológicos autónomos, nunca estarán habitados. Veamos algunas de ellas. Otras redes, abriendo y liberando la comunicación. Como en muchos otros ámbitos, existen redes basadas en otro esquema, un esquema descentralizado, que busca mantener la transparencia y la privacidad. Una de ellas es Mastodon. Mastodon es una red social libre y federada de micropublicaciones que nació en octubre del 2016 como alternativa a Twitter. Tiene una licencia copyleft derivada de la GPL, esto significa que es software libre. Para entender un poco más, si Twitter es el único dueño de sus servidores, no tenemos otra opción que conectarnos a su infraestructura. En cambio, Mastodon funciona como un universo de servidores federados que conforman una gran red descentralizada llamada Fediverso. Volvemos a las preguntas centrales a la hora de pensar en nuestra participación en espacios digitales. ¿Por qué es importante que colectivos sociales, autogestivos, culturales y o políticos habiten este tipo de plataformas digitales? Cecilia Ortman, docente y militante por el software libre, menciona en una entrevista Atrás de las redes sociales libres, no hay CEOs ni corporaciones millonarias. Hay activistas, comunidades de software libre y organizaciones que proponen otras formas de comunicación, horizontales, descentralizadas y autogestivas. Tenemos tan naturalizada una mirada neutral, objetiva y despolitizada de las tecnologías que vemos a las redes sociales como medios para llegar a un fin y no como herramientas que fueron construidas con un propósito y una intencionalidad económica, social, política y cultural Internet se perfiló como la herramienta que democratizaría el derecho a la comunicación y la libre expresión En sus comienzos vimos con optimismo lo que prometía terminar con la concentración y los monopolios en la propiedad de los medios que fueron siempre características del mundo analógico No obstante, este optimismo fue un poco desmedido el monopolio de las tecnologías y medios de comunicación e información se agudizó y globalizó en la sociedad digital. Este taller está pensado para que podamos avanzar conjuntamente en la ejercitación de todo lo trabajado. Para este encuentro proponemos como ejercicio el diseño de una estrategia general de redes para que quede visible durante el trabajo cotidiano de nuestra organización o proyecto. Ejercicio. Continuamos con el trabajo de definir los criterios generales de nuestra participación colectiva en redes. 1. Colectivamente definimos los seis pasos de una revisión estratégica de uso de redes. 2. Publicamos los acuerdos en un espacio público, preferiblemente en el lugar donde se realizan las tareas en redes. 3. Definir criterios diferenciados para publicaciones en redes sociales y mensajes para listas de difusión preferiblemente dejamos junto a ejemplos consensuados para tomar de referencia en la tarea cotidiana.